Ok, en este video mi gente de Avance y ustedes un saludo de República Dominicana. Vamos nosotros a ver cómo se pone la regla en Wall. En este momento uno de nosotros lo que vamos a hacer, la vamos a quitar la regla simplemente en el menú arriba, en la pestaña. Ustedes ven donde dice inicio, insertar, diseño de página, referencia, correspondencia, revisar. Ustedes le van a dar un clic donde dice vista. Eso no importa el, el, el office que ustedes tengan 2010, 2013, no importa. Le dan a vista y luego aquí fíjense donde dice en la sesión de mostrar. Ustedes le van a dar a regla y fíjense automáticamente cómo se muestra la regla. Le damos a vista y luego le damos a regla en la sesión de mostrar. Simplemente la regla funciona. Es para nosotros mover el espacio del texto. si yo me Lo primero que vamos a seleccionar todo el texto con control E ahí está seleccionado todo el texto control e entonces simplemente lo que hacemos es si lo movemos hacia la izquierda fíjense cómo todo el texto se mueve hacia la izquierda si lo movemos a la derecha fíjense cómo todo el texto se mueve hacia la derecha lo mismo sucede en esta parte si lo muevo hacia la derecha se mueve el texto si lo muevo más se mueve más si lo muevo y ahí vamos a dejarlo regularmente donde termina fíjense ese espacio donde hay diferentes colores entonces ese es el margen que tiene por defecto. Vamos a dejarlo ahí. este es un video simple y sencillo. Eh, no olviden suscribirse y darle a like y vamos a seguir subiendo video.